Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos para presentarles el Super Debate. Este es el programa de a Todos en Radio Televisión. En Radio emitimos nuestro programa de lunes a viernes. Lunes a viernes en el horario de 12 del día 3 de la tarde. 12 del día 3 de la tarde, pura candela, tres horas de pura candela. El Super Debate. También en Televisión los Domingos a través de Teleantioquia, TV en Grande a las 9.30 de la noche y todo el fútbol con Nacional y Medellín, desde el Atanasio de en 910 en el AM. Anochecer con Dios, su programa de Federación lunes a viernes 9 a 10 de la noche también en Río Grande. Bueno, hoy vivimos el clásico de la montaña número 302. Volvió a ganar Nacional al Deportivo Independiente de Medellín, otra goleada menos apabullante que el anterior. 5 2 fue el anterior, pero la de hoy fue 4 a 1. 4 Nacional, 1 Deportivo Independiente Medellín. De esto vamos a hablar desde luego en algunos momentos acá en el superdebate. Y también pues hubo otro clásico montañero que fue entre Río Negro que empató 1-1 uno -uno con el Envigado. Ya se había jugado Hace días el partido también clásico donde quedaron 3-3 entre el Río Negro y Emigado Y Colombia jugó esta semana, empató con Brasil o, o en Brasil nos empató, Brasil nos empató Porque íbamos ganando el partido 2-1 y nos empató Brasil Así que viene un próximo partido que va a ser esta semana, día martes, en Tampa, Estados Unidos Vamos a enfrentar a la selección de Rafael Dudamel, la selección de Venezuela. Así que vamos a estar hablando de todos estos temas, el clásico que hoy vibró, se volvió a llenar el estadio, la fiesta, el color, todo muy lindo. Bueno, el, y quiero invitarlos para que llamen y marquen nuestra línea 232 4604 5015 porque hoy vamos a entregar, vea, ese balón de Rafa Gol, vamos a entregar el MUD. Ahí debajo del balón tenemos un mud sostiene el balón ese mundo vamos a regalar MUF de Rafa Gol... ...para que la gente tenga ahí en, en, en su casa, el MUF de Rafa Gol... ...y también tengo camiseta de la Selección Colombia... ...que juega el martes frente a Venezuela... ...tengo la camiseta original de Colombia aquí, entre los que... También, ...y tengo esta camiseta de Atlético Nacional que vamos a estar sorteando... ...que es, esa camiseta de Nacional es... Eh, ...la de presentación... ...la de presentación... ...esta camiseta de presentación de Atlético Nacional... ...muy linda... ...la estaremos entregando... ...entre las personas que llamaron oh, ...los balones, los mud ...y tienen que marcar nuestra línea... 232 4604 y 018051 5015 ...y se llevan los premios... ...hay que responder una pregunta... ...la pregunta es sencilla... ...vamos a saludar a esta hora... ...al hombre que está interactuando con los cigarronautas... ...y es don Elkin Labo, ...y el Lavoe tiene una pregunta... Hola, ustedes la pueden responder. Don Elkin, buenas noches, bienvenido. Andrea. Hola, don Rafa Gol, muy buenas noches. El saludo muy cordial para usted, para mis compañeros de la mesa, internautas televidentes. Este es el programa número uno de la televisión regional deportiva en nuestro país. La pregunta pensando en grande con Rafa Gol, ¿cuáles han sido los arqueros extranjeros que han sido campeones por última vez con Nacional y el Conjunto Deportivo Independiente Medellín? Los dos ídolos. Uno volvió a casa. El otro dice que en un futuro volverá a casa también, hablando de arqueros extranjeros. El uno argentino y el otro paraguayo. Ahí está, que más pistas quieren, señoras y señores? Y a propósito del clásico de la montaña, pues muy superior el equipo Atlético Nacional, sobre todo el primer tiempo. Yo diría que Nacional comenzó ganando el partido con la selección de jugadores, porque Cepelini fue titular, marcó diferencia, gran figurone de Pablo Cepelini en el equipo Atlético Nacional. Y porque Independiente Medellín utilizó unos jugadores no aptos para un partido de estos como Erazo, que no venía jugando, Castrillón y demás, para el segundo intentó mejorar un poco Medellín con los cambios, Nacional le bajó el acelerador, me parece que Nacional le bajó porque donde siguiera con ese acelerador... acelerador del primer tiempo complicado el tema, más complicado de lo que está Independiente Medellín. Hace cuánto Medellín no tenía una campaña de estas cinco partidos consecutivos perdiendo. Bien por Nacional, felicitaciones al hincha de corazón el que fue al estadio, el que se comportó bien. Hubo algunas escaramuzas antes del partido, pero igual, felicitaciones a la gente, pero Nacional muy bien, excelente en el término de resultados y de fútbol Medellín. La verdad, la deuda queda muy grande para esta gran afición que tiene el equipo rojo. Señoras y señores, este es el superdebate. Mister Villar me lo entrega para yo entregárselo a usted, hincha de corazón, ya que jugó la selección colombiana de fútbol. Aquí tengo este guante oficial de la selección colombiana de fútbol, que empató o le empató Brasil. Jugó muy bien Colombia, sobre todo en los ofensivos, en el tema del ataque. Este es el superdebate. Aquí hay alegría, señores. Muy bien, Labón. Entonces... Vamos al debate, vamos a la polémica, el debate lo presentamos a esta hora a nombre del Hotel Dancarton Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dancarton La vida es un lujo Es un hotel cinco estrellas, amabilidad y excelencia Venga al Hotel Dancarton, Medellín Y estamos con Global Sport, líder en mercadeo deportivo Activación de marca, patrocinio, mega eventos, derechos de televisión public... Publicidad en todas las vallas electrónicas de los partidos de fútbol en todos los estadios del país llame en Medellín usted quiere ver su publicidad en todos los estadios en vallas electrónicas llame, llame en Medellín 444-6529 444-6529 en Medellín Ya estamos con Al Comprar en septiembre Al Comprar llega con super ofertas con mil cuotas aprovecha, estamos llenos de descuentos a cuotas muy bajas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 Nos vamos al debate, nos vamos a la polémica. Ganó Atlético Nacional el clásico número 302 con autoridad, con goles, con En la mesa de la polémica le damos la bienvenida a esta hora al hombre que no tiene pelos en la lengua, va siempre frente con la verdad. No se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son tres moscas y además dice él ser genéticamente verde. Hasta tiene un guante que va a regalar hoy. Luciano, buenas noches, bienvenido. Buenas a noche. noches, señor director. Efectivamente, este guante de Mr. Villar para los hinchas de Atlético Nacional. Señor director, le voy a pedir un gran favor. A ver, cuéntame, Ay, señor se Rosales. Pero salú, salúdame a los que están presos de claro. la libertad. Buenas por noches por favor. para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Muchachas y muchachos tengan mucha fe Que la fe los va a salvar Ahí va a renunciar, Gloria sí, señor director Va a renunciar, Luciano Va, va a renunciar, Le voy a Gloria pedir un gran favor ¿Qué, ¿Qué quiere? Dele la palabra inicialmente al escuadrón rojo Sí. Para evitar aquella carretica barata de Hace 15 días Estoy amordazado Le amordazaron Y no puedo decir nada de la ruta de Medellín Porque estoy amordazado ¿Quién dijo eso? Y ala, ese por qué se ríe lo que yo estoy diciendo En alas de que la hinchada del Medellín los quiere escuchar Para que expliquen por qué nueve goles en dos clásicos Yo le diría que me deja a mí de último en el uso de la palabra Si se puede hacer ese favor Bueno, señor González, pues claro que podemos Lo que pasa es que de pronto, yo conozco sus y No, no, González, no, no, no, Y ustedes que, que hablen los es demás que, es que la semana, para darles hasta con la trenca la puerta La pero, semana oiga. pasada sacaron el cuento de que estaban amordazados ah y que en consecuencia nos, no hablaban de lo que pasa en Medellín, y, y que yo me estaba riendo lo que estaban diciendo, entonces de la palabra bueno, al escuadrón. Entonces, antes de darle, que el la, escuadrón antes de darle la, palabra. la palabra le voy a decir, los equipos formaron así, vamos con el local, hoy el local fue Deportivo Independiente, Medellín, Medellín formó de la siguiente manera, David González en el arco, Elvis Perlaza por la derecha, Murillo primer zaguero de área, Tegüe estuvo como segundo zaguero Y el Melo Macías Estuvo lateral izquierdo En el medio El argentino Andrés Arregui Didier Moreno Y el señor Ricauti. Arriba El Brian El Brian Que comió Dos goles Erazo Y Germán Ezequiel El goleador Vamos con Nacional La nómina ganadora fue así En el arco Cuadrado Gran figura cuadrada El Belton. Marcó la derecha, eh, Brian Rovira estuvo como zaguero de área con Daniel Bocanegra y Mafla, el pupilo de Luciano, marcó la zona izquierda. En el medio del campo, Baldomero Perlaza, Pablo Daniel Cepelini, Harlan Barrera. Y arriba estuvo Gerson Candelo, muy bien, Candelo que Nivel ha, ha levantado, el pirata Hernán Barcos que marcó gol y el enano, el enano Vladimir Hernández. Ahí está una nómina derrota nacional al Deportivo Independiente de Medellín... ...como usted dice que le demos la palabra, preciso... ...don Gustavo Osorio, buenas noches, bienvenido al debate... ...usted lo vi muy caliente, perdió el Medellín... ...hoy tiene guante también para regalar... ...pero hoy estaba viendo el partido... ...Aldo Bobadilla, arquero paraguayo... Aldo ...que va Bobadilla. a ser el nuevo técnico del Medellín... no es el nuevo no técnico... ...no sabe Aldo Bobadilla dónde se metió... ...y enseguida voy a explicar por qué bueno... ...este guante de Mr. Villar... También lo vamos a entregar a los hinchas de Independiente Medellín. Bueno, voy a rebobinar, porque en el transcurso de la semana, los señores hinchas de Independiente Medellín, de la resistencia, sí. de la reexistencia, ¿Qué pasa? Fueron al entrenamiento, disque a presionar los jugadores a afilarlos. Y apareció en escena Germán Ezequiel Cano. El que menos tendría que aparecer sería Germán Ezequiel Cano porque contra él no hay nada ese hombre corre 100 minutos y los partidos duran 100 minutos y si duraran 120 correría 120 hoy él crea un penal, fabrica un penal sobre los 90 así que ese hombre no tiene discusión, no tiene tacha, no tiene crítica por eso él era el menos indicado para hablarle a los hinchas porque sabe qué dijo Germán Ezequiel Cano Sí, nosotros nos comprometemos que esta semana la vamos a meter toda La ¿Ah? metió y, y yo, y yo, como ya olía la cosa En mi página <coughs> Compartí Me robé el, el, el, el video Estás divagando El video Y puse lo siguiente Eso no es de hablar Eso es de demostrarlo en la cancha con goles y fútbol que fue lo que no tuvo hoy Independiente Medellín, así que los señores le fallaron a la resistencia y le fallaron a la hinchada porque hoy vimos otra vez el equipo parado por momentos como estuvo en Bogotá y por eso Nacional nos pasó por encima porque hoy Medellín puso muy poquito en la cancha y fuera de eso el técnico encargado Bob Marley ah perdón se llama Lenny Maturana ese señor se equivocó de cabo a rabo porque puso dos hombres que no están para ser titulares. Brian Castrillón, hombre, pobrecito Brian Castrillón. Tantas oportunidades que ha tenido y nada de nada. Hoy se comió dos goles. Y Erazo sí que menos. Además el técnico, como no sabe de eso, lo pone en cualquier puesto menos en el que se desempeña. Señor Lenny Maturana por lo que hemos visto en el fútbol, él es un 9, entonces retráselo, que juegue de 9 y medio como hacía el señor Juan Fernando Caicedo, y listo, porque ese hombre por banda no da, un hombre tan pesado por banda no va a dar, porque por banda se necesita un hombre rápido, desequilibrante, y no de esa contextura física de Eras, entonces se va a perder por ahí, pero aclaro, Nacional, fue más que Independiente de Medellín, se claro, porque los, porque los muertos no quisieron jugar. Ese Ricaurte con ese nivel, pobrecito, no, no, no, no, se puede ir. David González, uy, uno le, le ve la cara a David González y como con fastidio. Si no quieres jugar en el Medellín también te puedo decir, porque alguien jugará, alguien jugará. Porque los hombres pasan y las instituciones quedan. Y hay muchos, sigo la lista, y hay mucha gente que no merece tener esa camiseta gloriosa de Independiente Medellín. Bueno, señor Osorio. En la mesa de la polémica del debate le damos la bienvenida a esa hora a don Augusto Velosa, el cirujano del comentario. Hola, Rafael. Un placer saludarlo. La que se volvió en Charamérica. Ah, bueno, mire, eh, Mr. Villar. Para América, a propósito va ganando de Cali. Nos piden mucho el guante de la sí. América. Hay sintonía total en Cali, en el Valle del Cauca. Bueno, aquí también llamen los que quieran el guante del América que va ganando el clásico. Saludos de Independiente Santa Fe. Bueno, eh, noticias internacionales. No podemos dejar a un lado lo de la victoria ah, de María Camila la Osorio. De Santa Fe, María, Sobre Ca de ¡María Camila Osorio! Acá es campeona mundial del US Open allá en Estados Unidos. Realmente. Colombia, lo que hizo Cabal, lo Brasil, que hizo eh, Farad y toda esa cuestión impresionante en tenis Colombia lo Estamos preparando con la selección Colombia para los olímpicos, Rafa Perdimos en, en Brasil, amistoso esta semana 2 a 0, y acabamos de perder con Argentina 3 a 1 ¿Y entonces, en Buenos Aires. Esa es la selección de Reyes. La, la selección de Reyes, donde Reyes. Pero de... grave porque esa es la selección. selección. Sí, la volvimos ah, a tener claro. en el preolímpico en hoy. Colombia. Para mí, ¿no? En enero. Bueno, ahora sí. Bueno, eh, ah, eh, y Reyes, Reyes, clásico. el de FEDA central. El Nacional cometió penalti, lo expulsaron y terminamos con 10 hombres. Ah, y finalmente, el presidente, el presidente de Ecuador le acaba de decir al presidente de Colombia y al presidente de Perú, que hagamos el mundial de fútbol del 2030, entonces van a pedir la solicitud para que no sea Argentina, ni Uruguay, ni Paraguay, sino que sea Colombia, Perú y Ecuador, sobre el clásico, sobre el clásico, yo quiero hacer una aclaración, porque a usted le gusta mofarse y burlarse de los compañeros, señor González, y como yo conozco los güeyes claro como decía un comentarista argentino ah. Señor González, el señor Velosa siempre entra hablando de... Hace ocho días me llamaron la atención que por qué no entré con estas noticias sí, Que el público claro. Dale, no sí, sabe Jano, claro. O sea, cuántas personas sabían que Colombia hubiese sido golpeado por, Col por, del por clásico, Argentina 4, De la del clásico, Rafa Primer tiempo inmensamente superior a Atlético Nacional con cinco llegadas, tres goles, mister efectividad atlético nacional. Medellín cinco aproximaciones, nada, nada, nada. La única que falta aproximación nada. es la lotería. Segundo en el tiempo, pero es que aquí vamos al tema de aproximaciones. En el segundo tiempo hace cambios Medellín. Cambia totalmente Ahora, la gente, a la gente de nacional dice ah, Desaceleramos ¿Por qué motivo? Hablamos con y Dice, nos desaceleramos de pronto Porque íbamos ganando 3 a 0 Pero hubo un efecto sobre ello En la desaceleración También los cambios de Medellín Lo, le, le, le, lo aproximaron 10 llegadas Ay, del Medellín me... En el segundo tiempo 10 Ni un, ah, un no, gol 40, un gol Un gol Un gol No, diez Un gol Un gol eh, Cuadrado dos voladas en el primer tiempo, cuatro en el segundo tiempo, para un total de ya seis voladas, para ser uno de, los, cinco, de las cuatro, figuras, y me respeta la intervención, para ser una de las figuras del clásico, cinco, cuatro, cuatro, seis, seis intervenciones dos. de Cuba, mi estimado Rafa Bueno, señor González, si esa risita, con que saca todo ahora, Hermano, es no muy hablar, mamusita, Pero si pues. sí se quiere mofar sí. no, no, no, no, no, no, no. Si usted no, no. quiere, me da la palabra. No, no, no, no, no, no. Usted dijo cuadrón. que. Oigan. Yo no que no, que, iba a de sí. Mismo, sí. que no iba a hablar. Además, cuando usted dijo, chat, dijo Habla hablan y primero los demás no y después tiro. me da la sí. palabra a mí. Bueno, pero como usted no quiere. No, respete porque usted solicitó eso. O si no, listo. Si se quiere ir, no es un problema. A ver, Juan Diego. Juan Diego Arroyabe, buenas noches. Bienvenido. Aplomado, a conductado. ¿Cómo vio usted hoy? el superclásico Medellín y atlético nacional. Muy buenas noches, don Rafa Gómez. Saludos pues ya para usted, para todos los televidentes. Oh, muy bien, excelente. Excelente clásico, buen partido como tal para los que disfrutamos del fútbol. Y me parece que él ha ganado en Francali nuevamente Nacional un clásico a un Medellín que parece que el problema es otro, ¿no? Y lo hemos venido diciendo. Cuando mencionamos hace ocho días que el problema de Medellín es otro, por aquí brincaron feo. Me dijeron que, que no. Bueno, pero mire cómo son los resultados, mire cómo es el fútbol. Hoy mostró Atlético Nacional una faceta importantísima en el primer tiempo eh, Teniendo jugadores en un nivel altísimo eh, En un Jason Candelo que lo queremos ver en esas condiciones El mismo Jarlán Barrera que sigue siendo la gran figura de Atlético Nacional Un Pablo Daniel Cepelini que qué importante se ha convertido en Uruguayo sí. En esa zona medular de Atlético Nacional Vladimir Hernández ni hablar, el mismo Barcos que se presentó con un con, con gol En fin, aprovechando todos los errores del Medellín Aprovechando un Medellín que nos parece equivocó el planteamiento y en esa equivocación creo que fue donde Nacional aprovechó y dio eh, cuenta del equipo Escarlata. Ya para la segunda parte, pues sí, Nacional bajó mucho su, su nivel en, en el tema de, de, de, de manejar, de ser más presionante, le entregó más la pelota al Medellín y creo que por ahí pues tuvo sus incursiones el equipo Escarlata, más no lastimó el arco del cuadro Atlético Nacional. Solamente un penal que pitó el árbitro del partido y consigue Germán Ezequiel Cano la única anotación del compromiso para Independiente Medellín Ave María, la llegada de Boadilla sí que les, le, le va a tocar un trabajo fuerte y quiero decir algo referente a la llegada de este técnico creo que para mi concepto se equivocó la gente del Medellín traer a este técnico que no tiene ningún palmarés en cuanto a resultados en su país donde ha dirigido y estuvimos hablando con colegas paraguayos y nos comentaron de que es un técnico que choca mucho con el jugador y ese choque es contraproducente para los equipos, por eso no ha podido lograr nada. Dirigía un equipo como Nacional de Paraguay que no tenía o no figura dentro del contexto del fútbol paraguayo. Y ya lo iban a echar y lo contrata Independiente a Medellín. A... ¿De dónde será? ¿De, ¿De, ¿De dónde verdad? vendrá? Eduardo, pues, ahí, echar, está, de pues. ahí está pues. está No sé, pero creo que el señor Bobadilla, como lo dije en la transmisión de radio, bienvenido al infierno, señor Bobadilla. Bueno, ya se dio cuenta... Eh, el equipo que tiene ¿no? Y cuáles son las medidas que tiene A mí me parece que Medellín tiene la segunda mejor nómina de este país ¿no? Después de Nacional Pero los jugadores tienen Actitud Una vez les dije, los contratan Con actitud Con P Porque son, salieron aptos Los evaluaron, los contrataron, firmaron un contrato Ganan muy buen dinero No precisamente el salario mínimo Y los van a tener que echar a todos Excepto Cano, por falta de actitud Señor Charrúa, Andrés Cuello Núñez, bienvenido al debate. ¿Y usted cómo vivió el clásico 302? Hola, Rafa, el saludo para todos es mis penal. compañeros y para la audiencia Luciano, yo no sé si fue penal, voy a decir lo que pienso y no lo que quieras vos, Clarito. Primero, está hablando de que bienvenido al infierno Arroyave, el mismo que dijo que no venía a Nacional. Así que está uh, todo bien. Arrancamos uh. bien. El tema viene por el clásico Hablemos del ah, clásico contento con la llegada de Vamos a hablar del clásico Bueno, primero felicitaciones a todos los de Nacional Hinchas, plantel Y a Juan Carlos Osorio, el profe A quien personalmente lo felicité Por el gran triunfo Porque dos clásicos, nueve goles Nueve goles en dos clásicos no es algo común Así que felicitaciones primero a la gente de Nacional Hablando de lo estrictamente deportivo si hubiese hecho dos goles Medellín que tuvo la oportunidad de Brian Castrillón y que hubiese rematado Carlos, no, no, no lo hicieron. No lo hicieron. No lo hicieron. Y como en el fútbol lo que manda son los goles, la contundencia de Nacional una fue lo dijo, determinante. Claro. Porque los cuatro goles de Nacional fueron de buena ley y la verdad que podía haber sido por mucho más. Medellín en el segundo tiempo fue una lágrima. Y Nacional se dedicó a administrar, a administrar y a marcar en bloque y a no permitir tanto la agresividad del equipo de Medellín que tenía un desespero enorme de llegar al arco defendido por cuadrado que sí llegó pero que no hizo goles y la historia marca que el partido terminó 4 a 1 el primer tiempo exuberante presentación del uruguayo Cepelini el que en su momento en Uruguay dije que era del montón y lo sigo manteniendo porque en el fútbol uruguayo para ser crack ...tenés que jugar en Peñarol, en Nacional, en la Selección Uruguaya... ...y estar ahí, en el tope... ...y Pablo Daniel Cepelini nunca estuvo ahí... ...porque la oportunidad que tuvo en Peñarol fue poco y nada... ...porque era suplente... ...y cuando hizo las cosas bien, que fue en Boston River... ...un cuadro de mala muerte en Uruguay... ...porque ustedes, si no averigüen quién es Boston River... ...un cuadro de empresarios que ni hinchas tiene... ...su mejor momento, lo dije, fue en Bellavista, en Uruguay... ...cuando era juvenil, y de ahí, cuando se fue a Italia... Hablo con argumentos, dije que era del montón porque era un jugador que estaba ahí No dije ni que era super crack, Oye, ni que era de los no peores esa hora. Y además dije en su momento también Que era el mejor momento de Cepelini para demostrar todo su fútbol Y lo está haciendo Y me criticaron cuando empecé a darle para adelante a Cepelini Ah, volvías para adelante a Cepelini porque es uruguayo No, porque está demostrando el fútbol, porque está bien y cuando el jugador está cómodo y cumple en absolutamente todo, el jugador deja todo en la cancha. ¿Cuántos partidos tuvo si que Si fuera estar jugador de... del Monzón, no estaría haciendo lo que está haciendo. Porque no uno le regalan, eso es no, lo que está haciendo él suplente. y la técnica que tiene, no la regalan. Así que usted suplente. tiene que reconocer que se equivocó cuando lo descalificó. Usted no escucha. Usted no escucha que el recorrido. No, no lo está reconociendo. No estás escuchando lo que estoy diciendo no, desde no un principio a nuestro. Él nunca reconoce nada, usted no conoce a los Nunca reconoce las equivocaciones. Nunca, nunca. Hoy dijo, hoy dijo, sin caerse en la cara de vergüenza, que David González no era responsable de ningún gol salté y le dije, dos en dos goles está comprometido David Mantengo González a lo que él replicó y replicó y replicó Mantengo y replicó lo que la realidad Mantengo de David, David que González, no González hoy, no se hizo por lo menos dos goles, así de sencillo ya, se reconoce vos, vos no reconocer con los errores, vos nunca tiene. reconocer los errores, no como los sureños que sos, los sureños no reconocen ver, nunca los que errores y los argentinos y uruguayos no reconocen los errores, eso está claro eso está claro, está claro está palabra está claro no está claro no, no, no, no, Espera un momentico Charroa un momentico no, Está caliente por los cuatro goles que recibió Espera no un, un momentico le ponemos, no reconoce, no. le ponemos orden a esto no, Porque no, esto así no No, él no, reconoce no, no, no calorías, Tarjeta amarilla no, no, para usted Señor Osorio Y la próxima roja no tiene no, nada que ver Ya no. Mire, mire En esto hay que ponerle orden Esto no es así Por eso Dios le dio a usted Dos orejas para oír más y no le dio dos bocas para que hable. Dígale eso, no no, no, no. Eso es nos lo nos usted. Nada. Usted tiene dos no, orejas para nada, oír, el señor. más sí. y una boca sí. para hablar menos. Y escuche ah, lo que está diciendo. Él tiene un argumento que lo acaba de exponer. Ahora, si no lo quiso entender, es su problema. Ahora, sí. termine lo, lo, lo, lo del clásico. Porque... Si, se tapa, si se tapa los oídos es difícil, es difícil. Yo voy a reconocer cuando tenga eh, algún momento que decir Bueno, eh, vos no reconoces nunca nada, peor que yo todavía Yo puedo estar reconocer cuando el jugador hace las cosas mal O puedo reconocer que me equivoqué Bueno, nada, debemos a no pasarle humanos, la pelota a Luciano No No la pelota a pelota a Bueno, ya terminó El escuadrón A ver, hable a González porque voy a ir a comerciales ya no Pedro... A ver Voy a decir exactamente lo que dije el día del 5-2 Este partido de hoy, 4-1, categórico, contundente No genera ninguna fiesta en Atlético Nacional Porque Nacional es un equipo diseñado para cosas superiores A ganar un clásico Pero como... El muro de los lamentos está ahí esperando quejas y quejas y llegan de todas partes y pelean entre ellos. Es que tuvieron no, el descaro de decir que con las aproximaciones Medellín debió haber mínimo empatado. No, no, no me, no me ponchen a mí que yo no dije eso. Nunca, nunca, jamás. La es más, las aproximaciones cuando el señor cuando el señor Lenny Maturán en la rueda de prensa empezó diciendo que si Brian Castrillona, ah, sí, claro, si abuelita estuviera viva. Claro. Jamás, no, no. en ningún momento, ah. Medellín fue un oponente como para crear la nacional cismas no. en sus líneas. Eso es barbaria Jamás. Eso es soberbia. Así, no, no es soberbia. Es, soberbia. es una realidad. A ah, la gente y el partido. a la gente y el partido. Y vos, el partido vio el partido. La gente es que qué van a alegar con 4 a 1, hombre. Claro. ¿Cuál soberbia un 4 a 1? Pero le han buscado que los goles que Castrillo un erró, que Cano fue un gladiador, que ese portento de Arregui, de Garrón, no, no, no, se apoderó no, no, de la no, no. media cancha. Yo no lo he dicho yo. Yo hoy, pasó... yo hoy estoy, es confrontando a los jugadores con los hinchas, porque hoy llenaron el estadio para salir con lo que salieron los señores los jugadores pasó... de Independiente de Debían pasó... darles vergüenza y denunciar todos. Así es, los sí, pasó por encima, le ratificó la superioridad de, y como andan tan a, tan el papá el nacional es Tolima. Ah, eso sí, buscando no eso, venganza, sí no buscando eso sí no no tiene discusión. Buscando sí, no venganza tiene en casas no, no, ajenas. No, no, preparionado está demostrando la en la está sí. la amarilla, ah, Nacional sí. está demostrando que tiene un hijito muy bien alimentadito. ...bien gordito y que lo, y que lo estamos cuidando... Ey, ¿se ...Nacional, se Nacional Ey. está demostrando... Es Arco ...que Arco, Arco, si Arco, Arco, somos Arco, hijos Arco, del Tolima... Arco. ...tenemos otro hijo aquí, no, muy no, cerquita... No. Y cuidamos no, nuestro país. Con parcella. ese mensaje entonces, no le van a ganar al Tolima. Con ese mensaje no, no, no llegando, le van a ganar al Tolima. No si, usted, si usted manda este mensaje desde acá y usted, los jugadores se relajan, va, pierden el Ibagué y se elimina a el Tolima. Si es el beso que vea, vos vea, tenés, eh, es el beso que vos la tenés. Exacto, pero necesito para domingo. Para el tu equipo es incapaz y necesito y necesito redominar eso que está diciendo porque el domingo, equipo, el domingo de otra cosa, podemos estar. Cuando tu compas. equipo nuestro alme reír porque bueno. le hemos metido nueve goles en dos partidos de no. pegar del Tolima. Tener vergüenza si quieres. Y con la casa con tus armas. Tener vergüenza. Ya vuelve el super debate por Teleantioquia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 Estamos presentando el superdebate a través de Teleantioquia TV en Grande. Este debate, lunes a viernes, 12 del día 3. Son tres horas de pura candela. Mañana vamos a calificar uno a uno en el programa de radio la actuación de Nacional y la actuación de Medellín. Ya se ríe González a burlar porque en el Medellín la vez pasada nadie se salvó. Nadie. Acá no creo que fue el único que salvó. Al... Eh, al final del juego escogimos a la figura, el uruguayo Pablo Daniel Cepelini, le entregamos el trofeo como la figura de la cancha y también le entregamos la orden especial de Everfit Bifi para que se vista de pies a cabeza. Así habló al final del juego con el King Quilacto. El gran equipo deportivo de Rafa Gol tiene un estilo único, chévere y moderno como la marca Everfit Bifit, que tiene prendas para todos los estilos. El gran equipo de Rafa Linares y Everfit Bifit le da y le entrega este bono de 400 mil pesos, quiere cacao a Don Pablo Cepelini, el jugador más elegante del clásico de la montaña, la figura del partido. Usted puede utilizar estos 400.000 mil señoras ya en Everfit Bifid, carrera 65 con la 51 en Medellín, felicitaciones, ya tiene para estrenar, qué buen partido. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por el premio, segundo, bueno, la verdad que un clásico donde salto redondo, no estuvimos un primer tiempo muy bueno, fuimos muy eficaces, hicimos una muy, un muy buena labor, ¿no? así que bueno el segundo tiempo nos dedicamos a mantener la pelota, a mantener el resultado y bueno, termina un 4-1 siendo, siendo justo merecedor de ganar el partido ¿Fue orden del cuerpo técnico en ese entretiempo no acelerar tanto para la segunda parte o cómo fue? Sí, sí, no, el técnico nos pidió que jugáramos serio este, como, como es Nacional, que es un equipo grande, con seriedad este, no, no no buscábamos hacer ni 7 ni 8 goles, buscar serio, tratar de, de mantener el resultado y bueno, termina con un 4 justo este y bueno, ahora pensar en Tolima que es un partido por copa donde tenemos que dar vuelta la serie Grabados Artísticos Rafa Gol Radio y Televisión le entrega este trofeo como la figura de la cancha vea, estamos estrenando estilo, está bonito ¿dónde lo va a poner? y lo voy a poner en la cómoda de mi casa este, ahí en la sala, muy bueno este, agradecerle por el premio y bueno, seguir por este camino lo importante es que en lo grupal se sigan logrando cosas y bueno, que el hincha se ilusione que vamos a pelear los dos frentes, no la Copa como la Liga. Usted se ganó esta hinchada y voy a decirle una frase muy paisa. Usted está mañado aquí en la Ciudad de Medellín y con este pueblo que ya lo quiere. Sí, sí, la verdad que espectacular, excelente, como me trata la gente. No puedo pedir más, estoy en el club más grande de Colombia. Y bueno, está agradecerle a la gente, uno se va a seguir entregando y brindando al 100% por, por esta hinchada y por esta camiseta. Había visto un clásico en paz, digo en paz porque es en la tribuna rojos y verdes y ¿No pasa nada? Sí, no, este, la verdad que la, la gente, la cultura acá en Colombia es muy importante, la verdad que muy bien, ¿no? hay, hay una disciplina bárbara y eso es muy bueno, siempre hay algún inadaptado, pero bueno, eso es en todos lados, pero la verdad que la gente se comporta muy bien y, y da gusto y da... Y la verdad que le podemos entregar un espectáculo muy bueno para el hincha rola Que lo bendiga, señor. Vale, muchísimas gracias. Él es Pablo Cepelini, señoras y señores. Este es el superdebate. Figura en la cancha de Berfid Bifid, el jugador más elegante, grados artísticos. ¿Listos para la foto? Dale, don Rafa Golinares. Bueno, Pablo Daniel Cepelini, gran partido. Gol, se, se marcó un golazo. Y también estuvo en los pase gol. A ver, Luciano, ¿qué, ¿qué tiene que decir de la figura? Pues, me parece muy justo que se premie a un hombre que es el socio de todos en este momento en Nacional. Ajá. Es volante en defensa, es atacante, acompaña a Harlan. Entonces me parece un premio muy bien ganado por este uruguayo descalificado en estos programas. Raro que salga a figura el señor. Cepelini, cuando fue descalificado ah. antes de llegar por el señor Charrua, lo descalificó. Yo no descalifiqué nada. Pablo, nadie. Espera, no, Pablo, dale, dale, dale, señor. Velosa. sí, no, Pablo, Daniel Cepelini, gato, ¿no? Indudablemente, sí, todos lo rajábamos, todo descalificado, pero por, por todo el grupo realmente no vamos a, a, pues, a, a salvarnos ahora. Era un desastre el comienzo, ya es otra cosa diferente. Dos pases, goles y bolas. Los jugadores son de sistemas y creo que él venía, pues no soy sé, no sé, muy protagonista, no, de no tener una muy buena carrera. ...en el fútbol uruguayo... ...pero llegó a Nacional... ...pasó la era de Autori... ...y llega Juan Carlos Osorio... ha potencializado... ...y está haciendo una muy buena campaña... ...con el equipo verde. Sabe muy bien Pablo Daniel Cepelini, ...que utilizando el término... ...que es del montón... ...no lo descalifico... ...porque él es uruguayo... ...y sabe de qué hablo... ...además... Los babosos, Yo, no hay otro los babosos de Tenfield en Uruguay seguramente nunca le entregaron nada a Pablo Felicitaciones Pablo, ves, aquí es diferente, aquí es totalmente diferente, en Uruguay no te dan valor, aquí sí Pues les quiero recordar que como llevamos tres clásicos en línea ganados, sí. en el primer clásico de esta línea que le ganamos el gol fue de Pablo Daniel Cepelín. A mí bueno. me encanta porque vos ahora te le das olas y olas. mataste a Candelo, mataste a Mafla, mataste a Cepelini, mataste unos cuantos, ¿eh? Sí. Hay unos cuantos que están reviviendo. Y van sigo todavía reviviendo. Y sigo todavía exigiendo a Candelo que dé mucho más porque puede dar mucho más. Pero jugó bien. Es que, hoy jugó bien todo el mundo. Sí. jugó bien todo el mundo. Pero, pero Candelo levantó, levantó Puede dar morfales. mucho más. Puede levantó, dar mucho más todavía. No, pero no diga eso. Que Candelo debe dar mucho más, porque usted antes del partido dijo: ¡Hombre, me vamos con diez hombres no, de Candelo para que. No, Así dijo antes del partido. En mi no, nacional ideal. Y de Cristian Mafla. Ay, pobreza. En pobreza. mi nacional ideal ay, ay, ay. no figuran ay. ni Candelo ni Mafla. Y vos, Gustavo, no titular. puedes hablar porque vos pediste Riccaute para la selección En el momento en que Ricaurte era sí, figura. En el momento en que Ricaurte sí, era figura. Hermano, hermano, no solamente yo. Increíblemente, para su sorpresa, lo sí, pidieron sí, sí. periodistas del sí, país, sí, regiones sí, del sí, país. Sí, Amigos, sí, claro, periodista del país, eh, tú y ah. los aúlicos. Y, y, y que cano tiene que ser el reemplazo de Falcao García en la selección. Bueno, la, nacionalizarlo al final, para que al final a el Los ah, hinchas ah, de Nacional, los hinchas de opinaron sobre el clásico y así hablaron con Bonelkin. La voz. Termina el clásico de la montaña, el clásico de los compadres, de nosotros, de los antioqueños. Qué marco espectacular, tenemos la mejor hincha del mundo. Y vamos a saludar a ese hincha de corazón, vuelve y le gana nacional a Independiente Medellín, esta vez 4-1. ¿Qué piensan los antioqueños? Opinión. Partido magnífico, esperamos que la gente salga en paz, tranquilo. Esto es un partido más, como decían anteriormente, en un partido nos acaba la vida, somos antioqueños. Somos hinchas del Nacional, hinchas del Medellín, pero ante todo somos miembros de una comunidad que meremos, merecemos vivir en paz. Bien, me gusta ese mensaje. ¿Usted qué dice, Rojo? Hombre, como, como hincha del Medellín hay que felicitar al Nacional, jugar un gran partido. ¿Qué más podemos decir? Tenemos que salir en paz, sin problemas y sin peleas, como siempre, como los verdaderos hinchas de antes. Con amor, Un abrazo entre ustedes y un aplauso señores Rafa Gol Radio y Televisión Rafa Gol Radio y Televisión Hoy a las 9 y media en, en Teleantioquia Mi canal y de lunes a viernes En los 910 La Voz del Río Grande En Facebook Live, Rafa Gol. Live En Facebook, Rafa Gol al aire Esto es Antioquia del alma ¿Qué pasó con su verdolaga? Ganamos los mejores ¿Y usted qué dice? Sin palabras Escarlata, ¿qué dice? Hombre, el que gana es el que goza Nosotros pasamos un mismo momento hoy Antioquia es muy grande, tenemos que sacar la Nacional nos superó, nos ganó, Medellín es un equipo grande también, pero tenemos que superar muchas cosas. Felicitaciones hermano, a ustedes y a su familia y amigos del Medellín. Qué bien, venga, venga, para, para que hable ella también, ¿usted qué piensa? No hay equipo en el momento. ¿En palabras? <risa> ¿Qué piensa del joven que está a su lado? El joven. Esto es fútbol en paz, ¿cómo se llama ella? Ya en Medellín. <risa> apenas están conocidas Ya, perdón. Y están abrazados. Sí, porque el fútbol en paz. y el fútbol nunca termina. ¿Usted qué piensa del Verdolaga? No, qué bien. está. ¿Y usted qué el... piensa de la poder? No, no, es excelente. No hay, no hay problema de nada. Somos amigos. Salimos en paz. Jugamos mejor, ganamos, pero nada más. Un abrazo entre ustedes y un aplauso. Para que el país vea lo que es mi tierra, lo que es Antioquia y los hinchas de corazón. Felicitaciones, Verdolaga. Eh, muchas gracias. Realmente se jugó un gran partido. Eh... Osorio, muchos le hemos tapado la balajeta a muchos que han criticado a Osorio, sí. sobre, esto, sobre estas nóminas que mantiene. ¿Y usted qué dice? ¡Uy, Omar Pérez poderoso! Ah, no, no, no, no. ¿Opinión? Que Medellín está muy mal y es rica, usted no corre, hombre, no corre, no pela una herencia. ¿Usted qué dice? Muy mal, muy mal Medellín. Un abrazo para ustedes que son antioqueños, esto es la tierra y voy a saludar a esta pareja, venga para acá. Señor, usted me da la mano, se la devuelvo. Señora Bonita, ¿qué piensa del partido? Una belleza, Nacional está solo, hermano. Es una barraquera. Otra otra goleada para el Medellín. ¿Es tu señora? Sí, me ¿Hace cuánto casados? 18 años. ¿Cuántos hijos? Dos. Siempre fiel? Ah, más o menos. ¿Cómo? Después de esta nota, ¿usted qué piensa del partido? No, súper chévere. Igual Nacional tuvo suerte. ¿Qué piensa eh, eh, oiga, ¿y qué piensa lo que acaba de decir él? Eh, no. Digo, yo, ¿Que ¿En la casa hablan? Sí, ahorita arreglamos. Mire. Mire, el hincha merece, señoras y señores, un equipo como usted, los hinchas del Medellín. ¿Qué pasó? No, oh, no, pues cómo va a uno a la raya con el señor Maturanao. Maturana. Oh? Es un respeto y respeto a la hinchada un man que, que no sabe de fútbol, no, si no es rojo. Cómo salió un man a la raya así, quién va a jugar en la cancha con un man eso en la raya. Oh, a ver, a ver ¿qué dice usted, Verdolaga? No, muy felices por ganar, si sí, había que hacer ahí un, un cuento distinto, pues en el Medellín había que organizar cositas. ¿Él es tu esposo? Sí, mi esposo. ¿Qué dice el esposo poderoso? No, de verdad jugaron mejor, jugaron mucho mejor, esa banda derecha nacional, el problema de Medellín siempre por la izquierda, nada que hacer. Don Gerson Candelo, ah no, no, no, no, venga, ¿qué pasó? No, no, no, excelente, felicitaciones a, a las dos hinchas, se portaron muy bien y vamos a vivir, vamos a ser campeones. Venga, voy a terminar con ustedes señores, mire esto es lo bonito de Antioquia, venga don Jackie Posada, esto es lo bonito de la tierra. Señor, que Dios lo bendiga, abacho, abacho, abacho Aquí terminamos ustedes, aplausos para ustedes, mírenlos, véanlos, ahí están Felicitaciones a los hinchas del Nacional, ganaron su segundo clásico, los del Medellín Bueno, vendrá el clásico 303 ¿Conclusiones, señor González, del Clásico? Pues, ¿qué conclusión se puede, se puede sacar? Inmensamente superior. Es que un 4 a 1 no admite dudas de quién fue el superior en la cancha, de quién fue el que mandó. Eso no admite dudas, pero bueno, por ahí le buscan el gol de Castrillón, que no le metió. Sigan llorando. 4 a 1, contundente, no admite ningún tipo de discusiones. Don Gustavo. sí. ¿Qué, qué, ¿Qué voy a decir si Nacional fue superior? 4-1 fue el resultado. Ahora que en el segundo tiempo Medellín tuvo la pelota, pero ¿para qué la tuvo? Si no tuvo la eficacia, es que una cosa es tener la pelota y además los pases muchos fueron divididos, entonces se desgasta uno demasiado y en el área contraria siempre las malas decisiones. El único que pelea hasta el final y fabricó un penal es Germán Ezequiel Cano. Por eso seguramente a él le pagan y a los demás les quedan debiendo porque no dan nada en la cancha. Ustedes, señores, que, que deben de estar molestos con Raúl Giraldo porque a algunos se les atrasa por ahí alguna quincena, hermano, métanla toda en la cancha. A ver, don Augusto. Y, y lo que nos dejó en la charla, en la rueda de prensa de maturana el técnico encargado del Medellín, los problemas internos que tiene Medellín, no los quiso decir puntos suspensivos y que van a, a hablarlos esta semana dentro del grupo. Vamos a ver qué va a pasar. Me parece que Van ha llego. sido un clásico que deja para Nacional un buenos dividendos. Los dos clásicos que se han disputado hasta ahora, con un Nacional muy superior, donde lo que más eh, le puede gustar a hincha es el nivel de algunos jugadores que de pronto habían signos de interrogación y en este clásico han dado todo de sí. Charroba. Primer tiempo de Nacional que jugó a toda velocidad, como se ve jugar un clásico. Segundo tiempo administrando y con el freno puesto, porque simplemente se dedicó a esperar, a esperar, a esperar. Un gol de Medellín, al comienzo del segundo tiempo, quizás hubiese dado una cuota de incertidumbre al Clásico, pero no, fue muy superior Nacional. Ganó sí. 4 a 1, podría haber sido pues, por mucho más. No sé de qué se ríe Luciano, estoy diciendo la verdad. No, bueno, no que si mi papá no estuviera muerto, estuviera vivo. Un gol de Medellín, voy ahora ¿Sabes qué la pasa? ¿Sabes qué pasa? Acá cuando van contra Nacional, vos te enojas y pensás que está todo el mundo contra Nacional. No, Déjale no, no, no, hermano! No, no, no. ¡Dormí tranquilo, sé feliz! ¡Es la verdad! Y por eso ¡Ganó estoy, Nacional! ¿Por qué no estás contento? Por eso ¿Por qué me no estoy riendo porque estoy contento ¡Ganó estoy Nacional! Contento. ¡Ganó y, Nacional! Y ¡Felicitaciones a todos los hinchas nacionales! Yo no sé el sarcasmo, la verdad, no lo entiendo, Luciano Hoy, ¡No venga, lo entiendo! De ¡La Medellín verdad, no lo entiendo! ¡Cambiaba todo el decorado! No lo vale, ¡Un gol de Medellín! ¡Para yo te digo una cosa! Si Nacional aprieta siquiera el 10%, ¿y qué dije? De lo que hizo en el, en el primer tiempo, no hubiera sido 4-1. ¿Qué dije? No hubiera sido 4-1. ¿Qué dije? Ese es el pequeño. Eso problema, fue lo que dije. Bueno, eso fue lo que dije. Sí, es, sí eso lo dijiste. Claro. Sí, claro. Sí, el sí. primer tiempo a toda sí. velocidad y el segundo bueno. tiempo administrando. Si no era más goles. Bueno, muchas gracias. Vamos a hacer la pausa. Ya regresamos con ustedes. Y llegó la hora del yogur con colanta. Y este es el nuevo sabor de yogur búfala colanta. Entre ricos sabores, maracuyá, fresa, mora y además rico en proteínas. Tienes que probarlo. Colanta sabe más, sabe a campo. Ahora el yogur colanta con nuevo diseño en sus empaques. Búscalo en tiendas y supermercados. Con más sabor, más fruta, Colanta sabe más, sabe a campo. Dales vida a las defensas de tus hijos, dales el nuevo yogur, vida de Colanta. Dales uno diario, yogur Colanta, sabe más, sabe a campo.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 Estilo único, diferente y con personalidad. Y siempre esas prendas están marcando la diferencia. Porque la experiencia no se improvisa. ¿Y tú? ¿Qué esperas para vivir lo mejor del fútbol por DirecTV? Compra el mejor plan de DirecTV con el 30% de descuento. Vamos allá. Velo, ¿no? Aprovecha este super descuento. Llama ya al numeral 332. DirecTV, la casa del fútbol. DirecTV. ¿Sí?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 Buenas noches, Rafa Gómez, presentamos el termómetro, hablamos de las asistencias a la fecha número 10 del Campeonato Colombiano. Buena presencia de público en los estados del país, la principal en Medellín esta tarde noche con 37.990 espectadores, la segunda en Cali con 25.730 y la tercera en Bogotá, donde asistieron 18.761 espectadores. El acumulado está de la siguiente manera, primero la ciudad de Medellín con 270.482, segundo Bogotá, ...127.801, Tercero Cali, 102.576... ...el equipo con más asistencia hasta el momento es Nacional... ...154.011 espectadores... ...los resultados... ...Cucutado, Bucaramanga 0, Junior 1... ...Unión Magdalena 0, Río Negro Águilas 1... ...Envigado 1, Santa Fe 1, Millonarios 0... ...Pasto 1, Once Caldas 0... ...los otros resultados de la fecha número 10... Petrolera 1, Jaguares 0... Medellín 1, Nacional 4, Tolima 0, Huila 0, América 2, Deportivo Cali 1 y mañana el partido entre Patriotas y la Equidad a las 7 de la noche. La tabla quedó así, primero, Petrolera 21, Segundo Nacional 20, Tercero América 20, tercer eh, Cuarto. Cúcuta con 18, quinto Cali con 17, sexto Millonarios con 17, séptimo Río Negro Águilas con 16, octavo Pasto con 14, noveno para Junior con 14, 10 para Patriotas con 13, la casilla 11, el Campeonato Colombiano, 11 Caldas con 13, puesto 12 para Envigado con 13, puesto 13 para Tolima con 12, 14 Bucaramanga con 10, 15 Medellín con 10, puesto 16 para Magdalena con 8, puesto 17 para Santa Fe con 8, el puesto 18 para Jaguares con 8, penúltimo Huila con 8, y el último es la equidad con cinco puntos. Y la próxima fecha del Campeonato Colombiano, Bucaramanga enfrenta a Río Negro Águilas, Magdalena Semilla Tolima, se Caldas, será rival de Santa Fe. La equidad enfrenta a nacional nacionalmente a Cúcuta, será el próximo sábado a las 7 y 45 minutos de la noche. Javores contra América, millonario enfrenta a Pasto, en Vigado Medellín, próximo domingo a las 5 y 45 minutos de la tarde, con señal cerrada de Televisión para el País, Huila contra Junior y el partido Cali enfrentando al equipo Alianza Petrolera Es todo Rafa Gol Linares Bueno y llegamos a la pregunta de Rafa Gol Pensando en grande ¿Cuál era el arquero? Los últimos arqueros nacionales y medellín extranjeros Que fueron campeones Alexis Molina Subsecretario de Educación eh, Educativa Del municipio de Itagüí Tiene la respuesta A ver don Alexis ¿Cuál es la respuesta? Buenas noches Hola Rafa Gol Soy Alexis Molina Jaramillo Subsecretario de Calidad Educativa Del municipio de Itagüí eh, Rafa Gol, la respuesta es la siguiente, Aldo Bobadilla por el Independiente Medellín y Franco Armani por Atlético Nacional. Arqueros históricos del verde y del rojo y al rojo ha llegado Aldo Bobadilla ya como técnico de Independiente Medellín, seguramente Armani volverá en un futuro a Nacional, y lo prometió. Esta sección se llama Pensando en Grande con Rafa Gol. A propósito de educación, ¿cómo va la educación en el municipio de Itagüí? Eh, Rafa Gol, la educación en Itagüí va muy bien, estamos apoyando, animando una propuesta educativa para 33 estudiantes de transición a grado 11 en programas como el bilingüismo, la investigación, el plan digital, eh, todo el tema de inclusión con los venezolanos eh, y en general una propuesta axiológica que nos permite hoy tener mejores personas y mejores ciudadanos en el municipio. A propósito de estudios, ¿usted cree que de los de Rafa Gol, pequeñito en otro, estudiando quién era el más placa? No, a todo ojo se nota que es Luciano González se queda. Ahí se le ve. Sección pensando en grande con Rafa Gol. Estamos en el superdebate, Don Luciano González se queda un numerito del 1 al 233. Cuando yo junto el 4 y el 1, me da el 41. El 41 es el señor Oscar Hidalgo, en el barrio La Sierra. 8 personas de Lima, 4 hombres, 4 mujeres. Ese 4 por todas partes. Bueno, a ver, señor. Y cuando yo veo que el único que corre en el Medellín es el número 14 y es uno de los goleadores del mundo. No de la zona, del mundo. 14. <risa> El 14 corresponde al señor Germán Andrés Ezequiel. Arenas, el señor Andrés Arenas vive en el barrio Fátima de la ciudad de Medellín y allí otra vez lo persigue el 4 usted Luciano, cuatro personas ven el programa, <risa> dos hombres, dos mujeres. Estamos de acuerdo hoy, <risa> si sí, Y alguien cumplió 62, 62 años por esos días, 62. ¿Sí? 62, bueno, el número 62 sí, corresponde sí. a la señora Erika Álvarez Y vive en el municipio de La Estrella, tres personas el programa, dos hombres y una mujer Entendimos el mensaje de don Augusto a ver, El dale. número 100 ¿El qué? ¿Número qué? 100 El número 100 corresponde a Santiago, Santiago Arboleda en el barrio Belén de Medellín ¿Y cómo persigue el 4 otra vez, 4. Es que estamos personas. sintonizados. Estamos bien. La fiesta del 4 es Qué coincidencia. A ver, a ver, eh, ¿quién sigue? Pensé que usted iba a decir 14 por el 1 de Medellín y el 4 de Nacional, pero bueno, está. 98. ¿El número qué? 98. El señor Robinson Ramírez vive en el barrio Manrique de Medellín. Y allí están viendo el programa Tres Personas. Dos hombres, una mujer. En el Don Twitter. En el Twitter del 1 al 799. 599. 599. Respondió bien la pregunta de Pensando en Grande con Rafa Golgana. Andrea Alzate Osorio es la ganadora el día de hoy. Bueno, y vamos a cerrar con vitrinazos. Tengo vitrina desde luego para... El banano del Nacional, hombre. Juan Fernando, Juan, Fernando, Ortiz, Juan Fernando Ortiz. Juan Fernando Ortiz. Un abrazo para Juan Fernando. Al doctor eh, Juan David Pérez. Juan David Pérez también. Pero también saludamos a Jonathan Cifuentes Linares en Bogotá. Que no se pierda el programa. Al doctor Carlos Ríos. A Mariano Díaz de Vivar, hincha de Ferrocarril este El hombre de Direct TV para Carlos Duque, para Elizabeth Ramírez de Direct TV en Bogotá Manuel José Molina en el Dan Carlton, Medellín, un abrazo y lo mismo que para el Indio de Urrao El, el que va con la bandera el, el, indio el estadio, de, que pido de, de vitrina para todo Urrao A ver señor Luciano A Juan David Parra y Juanita, a Diego y Félix en el gimnasio A Matías Quevedo, Hernán Quevedo y Sandra Correa Luis Alberto Mendoza, Joana Mendoza, hinchas de Independiente de Medellín, Diego Campiño, Uber Acosta, Chucho Toro, María Dávila. David López en Urabá, Mateo Osorio Incapié. A Saúl Restrepo y Steven Restrepo, su hijo en Envigado, a John Bernardo Ochoa, Gildardo Pérez, Talo Mejía, Jaime Herrera y a Ángel Arias. Para doña Rosini Simancas si y don Arnold Machado allá en Turbaco, Bolívar, ya no se pierden el programa y pendiente de su Los hijo, Sergio Andrés Machado. Para don Hugo Carvajal en Conéricus, Daniel López en Castilla, hincha de Medellín, está muy aburrido, dice. Para el popular Fifi, hincha de Atlético Nacional. Y para don Germán López también hincha de Independiente Medellín. Para John Sastoque y a todos los rojos discapacitados que nunca abandonan. Para Johnny Arbarón y John Jairo de Discos San Alejo, el Centro Comercial La Playa. Para Andrés Arboleda de Colanta en la 70 y todo su combo. Para Nacho Mejía, mi amigo periodista del mundo, está cumpliendo 64 años. Bendiciones, Juan Guillermo Sastoque, de hincha del Medellín. Johan Palacio, su madre, Milena Correa, hincha de Nacional en Iquía. Alejandro Duque, las divas del fútbol en Bogotá. Mi prima, Vilma Londoño, está cumpliendo 65 años. Hola a todos, ustedes. Mucha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 ¿Está preparado para esto? No ponga en riesgo su patrimonio ni la seguridad de lo que más quiere. Proteja su hogar y negocio con un sistema de alarmas. Tome el control. Entérese de quién abre o cierra su hogar y negocio, además de recibir alertas de intrusión, atraco, pánico, incendio o emergencia médica. Contrate hoy un sistema de alarmas con Metro alarmas. Visite www Metroalarmas. Visite www.metroalarmas.com Atención online 24 horas. Con la ternura romántica de la música.